hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller mira hoy os voy a enseñar cómo hacer estos corazones de madera con los nombres o con las imágenes o con lo que vosotras queráis para personalizar eh, lo voy a hacer con la técnica del transfer y lo vamos a hacer eh, con dos productos diferentes uno con un líquido específico para transferir imágenes y otro con cola blanca de carpintero ese es el resultado Podemos utilizarlo para personalizar nuestros trabajos, en esta ocasión eh, yo lo he hecho con caprichosa feliz, pero podemos hacerlo con nuestras muñecas. Con cualquier trabajo que nosotras hagamos, podemos llevar incluso nuestro nombre, podemos ponerle... Eh... La información que nosotras tengamos de nuestra empresa, de nuestra marca, de nuestra firma, o incluso si queremos, por la parte de atrás, podemos poner el nombre de la persona que lo regala. Ya os digo, tiene una infinidad de, de salidas y se hace en un momento, es súper fácil, es muy rápido y queda súper bonito. Yo le he puesto eh, con una caprichosa, eh, muy romántica, es muy femenina, es muy. Muy dulce y yo eh, le he puesto una cinta de, de raso, pero podéis ponerle eh, más rústico, más infantil, eh, no sé, como vosotras queráis. Incluso si queréis eh, podéis hacerle más dibujos en vez de solamente el nombre, pues ya os digo, un anagrama o una fecha, lo que vosotras veáis. Es un trabajo muy muy sencillo, se hace en un momento con muy poquitos materiales y el resultado es el que os estoy mostrando. Si quieres ver cómo lo he hecho, vamos con el vídeo bien pues vamos a empezar con este tutorial de hoy vamos a hacer una transferencia de imágenes a madera yo en esta ocasión he utilizado o voy a utilizar eh, nombres son nombres y como todas las imágenes que vamos a transferir siempre tienen que estar en formato espejo eh, lo, lo veréis al revés pero nos debe quedar así para luego cuando hagamos la transferencia que nos queden perfectamente legibles. Y vamos a hacer hoy eh, este tutorial con dos productos diferentes. Por un lado, con fototransfer, en esta ocasión de la pajarita, y por otro lado, con cola blanca normal, para madera o de las que utilizan los niños para ir al cole. Mirad, eh, vamos a poner un corazón con cada uno de los nombres y cada uno de los materiales. Y vamos a ver eh, la, la diferencia de resultado. Para mí, eh, la verdad es que los dos... Me parecen que están bien, pero eh, para gusto colores. Yo os dejo estas ideas y vosotros, por supuesto, si tenéis el líquido de, de transferir imágenes, mucho mejor que la cola. Pero si no la tenéis, pues no pasa nada. Podemos utilizarla sin ningún problema. Vamos a, a mojar bien, bien, bien este trocito de papel. Y os recuerdo que eh, cuando hagamos este tipo de trabajo, las fotocopias deben ser... Con láser no nos sirve la, las fotocopias de tinta porque se nos emborronan pegamos el trocito de papel y sobre todo vamos a tener la precaución de recortar muy muy cerca a la zona donde está impresa para que luego al retirar el papel nos cueste menos trabajo y ahora vamos a ponerle cola blanca en este de aquí le vamos a poner la cola blanca y la vamos a ubicar aquí bien retiro todo esto y ahora vamos a utilizar nuestra plancha la vamos a poner a una temperatura no muy alta y con ayuda de un folio o de papel de, de horno vamos a, pon a poner el calor sobre nuestro trocito de madera le vamos a aplicar esta temperatura con cuidado que no esté muy muy subida la, la plancha que no esté la temperatura muy elevada y esto lo vamos a tener un ratito como un minuto más o menos para conseguir que, que el transfer realmente se pegue a la madera y nos resulte mucho más cómodo y más fácil retirar después el papel este trabajo os sirve para personalizar vuestros trabajos podéis ponerle vuestro logo vuestro nombre por la parte del revés en esta ocasión son corazones pero hay muchísimos modelos de, de este tipo de maderas de, yo para mí son como etiquetas eh, yo lo voy a utilizar para mi caprichosa feliz y, y ya os digo, por la parte de atrás podéis poner vuestro nombre, el logo de vuestra empresa, la firma que, que utilicéis, el nombre de la persona que lo regala. Si es para una comunión o para unas bodas o, o un bautizo, por la parte de atrás podéis poner más información. Si es para un regalo que os han encargado, podéis poner el nombre de la persona que lo, que lo ha pedido. Ya os digo, os da muchísimo juego bueno pues eh, voy a ponerle un poquito más y voy a poner un poquito más de temperatura tenemos que estar un poco seguros de que el pegamento ha hecho su efecto y que el papel está pegado a la madera si no eh, después cuando vayamos a retirarlo nos podemos encontrar con la sorpresa que no se ha pegado bien y no nos quede bien el transfer bien pues ahora Retiro la plancha y vamos a coger agua. Vamos a poner que esta imagen ha sido hecha con transfer y esta con, con cola. Vamos a ver el resultado. Mira, mojamos un poquito, humedecemos el papel y empezamos a arrastrarlo muy suavemente. Lo vamos arrastrando. Y lo vamos eliminando de, de la madera. Humedecemos. Con mucho cuidado porque corremos el riesgo de arrastrar también el nombre. Tenemos que hacerlo con mucho, mucho tacto. Retiramos el exceso de papel y así nos quedaría. Vamos a ver el que hemos hecho con la cola blanca. veis el mismo resultado nos queda exactamente igual uno que otro ahora vamos a, a terminar este trabajo porque ya os digo que es muy muy rápido muy sencillo y vamos a hacerlo de una forma también muy sencilla ahora lo que nos queda es proteger el trabajo que hemos hecho y tenemos dos opciones o ponerle barniz transparente por encima o como en mi caso ya que tengo abierto el transfer es lo que voy a utilizar el líquido de, de la pajarita este es el que voy a utilizar para terminar mi trabajo y solamente voy a hacer esto voy a darle una capa porque realmente queda como un barniz eh, aunque ahora lo veáis blanquecino cuando seque queda completamente transparente. Bien, pues dejadme terminar ese trabajo eh, que seque y ahora cuando ya esté sequito vuelvo con vosotras. Bien, pues este ha sido el resultado, mirad lo que le he hecho ha sido hacer unos agujerillos en la parte de arriba para poder colgarlo porque cuando los compré, los compré sin hacer agujero ni nada, venían tal cual porque no sabía muy bien cómo, cómo los iba a colocar pero ya que he decidido ponerlos para mis muñequita, sobre todo para Caprichosa Feliz eh, le he hecho unos agujerillos en un momento y, y mirad, así le queda puesto a caprichosa feliz yo le he puesto con una cinta de raso porque me parece que es lo que más le pegaba a la, a la muñequita pero podéis ponerle el estilo que más os guste este ha sido el proyecto de hoy espero que te haya gustado y si es así ya sabes regalarle un like a mi canal y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece un beso amiga chao